Cayendo y no por la gravedad, no siento nada más que esta soledad. En el concierto y me siento vacío y me siento muerto, no siento mi latido. Sé que no soy perfecto, pero nada borra lo nuestro. Dime sé qué hay que hablar ya. Solo cuento al final. Quiero que está mejor. Te juro que lo intento y cada noche peor. Sigo tomando trago solo en mi habitación. La luz siempre roja para sentir tu corazón.